En este ejercicio nos dan un motor y nos piden calcular la potencia activa, reactiva y aparente por fase y el valor de resistencia y reactancia en esta condición. Tenemos entonces que dividir la potencia total sobre 3, dado que nos piden los valores por fase y eso lo multiplicamos por 746 que es el factor por el cual debemos multiplicar para pasar de caballos de fuerza a vatios. Tenemos un valor de 14.920 y el ángulo resulta de tomar el coseno inverso del factor de potencia, lo cual nos da 41.41 .41 grados. La potencia aparente es la potencia activa sobre el factor de potencia, que nos da 19.893 voltiamperios. Aplicando Pitágoras calculamos la potencia reactiva y nos da 13.158 voltiamperios reactivos, para calcular Rx, primero calculamos el conjugado de la corriente, que es el cociente entre la potencia aparente y la tensión. Recuerden que la tensión debe, deben dividirla entre raíz de 3 para tener la tensión de fase. Y esto nos da 58.73 más J51.80. La corriente sin conjugar entonces es cambiar el signo a la parte imaginaria y la impedancia es la división entre la tensión y la corriente. Eso nos da un valor de 2.43 ohmios de resistencia y 2.15 ohmios de reactancia.